Metro tiene un plan para el tráfico, ya sea que viaje o maneje. El plan requiere 500 millas de mejoras de viaje que incluyen un nuevo servicio metro Rapid con autobuses que corren como trenes, más tren ligero y servicio para el usuario diario, más servicio para las personas mayores de edad y gente discapacitadas y más dinero para el mejoramiento de las carreteras. Todo esto sin impuestos nuevos. El día de la elección es el 5 de noviembre. Aprenda más en metronex.org.